Creo que el mensaje de la presidenta Yanine Áñez ha sido muy claro. Primero, una pacificación que fue bastante complicada, asumir en un momento tan duro como le tocó a ella, en las circunstancias en que tocaron, tocó asumir, creo que hay que reconocerle el valor a la presidenta de poder estar dirigiendo ya dos meses, pero dos meses de libertad, de democracia y tra poder trabajar un poco más tranquilo. No les vamos a decir que está todo solucionado, pero fue el primer paso. Segundo, viene el tema de la transición, una transición en la cual después de 14 años de, yo diría, una administración discrecional de los recursos y de una bonanza jamás vista en el país. <coughs> lógicamente nos deja algunos, yo diría algunos datos que hubieran podido ser mucho mejor para la población boliviana. El tercer punto son elecciones, que ya están fijadas para el, de, para el 3 de mayo, elecciones que pensamos que con un parlamento de dos tercios del ahora oposición no se iba a poder, pero sí se pudo. Quiere decir que este país todavía puede ponerse de acuerdo en la parte política cuando el interés mayor del país está por delante de los intereses personales. Y el cuarto punto es el de gestión, y el de gestión que la presidenta muy claramente ha definido en un programa que lo resumo en problema solución Se estableció en el gabinete y en todos los niveles, que problema que se tenga, problema que se consulte, aunque sea por teléfono y se busque solución Creo que eso cambió un poco en dos meses todo lo que fue tratar de liberar la economía, tratar de establecer los mecanismos básicos de control del gasto y en el tema político, con el apoyo realmente de la policía y de lo que fueron las Fuerzas Armadas, tener la estabilidad que en este momento tenemos. Bueno, lo primero que podemos ver acá es un dato que les va a parecer bastante interesante porque como se tenía guardadito todo lo que es el tema de las cifras económicas, porque había una especie de autocensura económica, si ustedes se acuerdan, la información salía parcializada. Y cuando había una información dura, las cartas a los medios por parte del ministerio eran más duras todavía. Hemos cortado esa posibilidad de que se reclame y ha habido una apertura también muy interesante porque ahora todo el mundo habla de economía. Hasta un organismo regional nuestro pronosticó un 9% de, de déficit cuando en 13 años no había pronosticado nunca qué iba a pasar en la economía ni habían reclamado. Entonces, pero es interesante ver ese tipo de actitudes porque creo que esa es la instrucción de la presidenta, lo que es el tema básicamente de transparencia de la información. Si ustedes se fijan, en el periodo 1992-2005, habían 53.506 millones de dólares, que se gastaron en 14 años. Básicamente, ustedes se fijan, el periodo 2006-2019, en que hay precios altos de materias primas, remesas del exterior, con donación de una deuda, podemos ver 310.265. Es 5.5 veces más plata que la que tuvieron los otros gobiernos. Entonces, nunca vamos a poder comparar una familia que gana mil dólares con una que gana cinco mil quinientos. Pero esa era la comparación que hacía siempre el gobierno, estamos mejor, estamos manejando un crecimiento económico muy superior. Y ahí abajo pueden ver ustedes el crecimiento. El crecimiento entre manejar cinco veces más plata solo es 1.45 De 3.4, que fue el promedio de los 14 años con menos cinco veces más plata a 4.9, por lo tanto no había diferencia. ¿Dónde se fue el crecimiento? Creo que ahí la palabra que podemos utilizar es el tema de despilfarro total. ¿Sí? Aquí tenemos las tasas de crecimiento, lógicamente eh, el 2019-2020 estamos tratando de mantener, estos son los datos oficiales del Presupuesto General de la Nación. Pero cuando vemos también, aparte de lo que es la caída de precios de materias primas, tenemos también un barrio alborotado, tenemos Chile, que quién iba a pensar que de una subida de un 4 del subterráneo, tengamos en este momento que estar pensando en cambiar la Constitución en Chile, una economía sólida de distribución de recursos, se supone con un nivel de exportación increíble. Bueno, todos los todos los indicadores económicos favorables. De Argentina, bueno, no nos extraña, sabemos que la única medida que controló en Argentina el gasto y parte del despilfarro de muchos años fue el corralito del 2000, después no conocemos otra medida que haya podido enderezar un poco esa economía, por eso esperemos que ahora pueda mejorar, a pesar que lo vemos difícil, porque es un socio, por lo menos en tema de venta de gas. Y tenemos también el tema del Ecuador, si ustedes se acuerdan, manejan el dólar como moneda oficial y el izquierdista presidente, en más de 14 años, que habló para el imperio, no se dio cuenta que Ecuador era un estado asociado del imperio por el tema monetario, porque nunca la pudo cambiar, era muy fácil seguir aumentando los precios y mantener el gasto que tenía y los ajustes le tocó al siguiente presidente tenerlos que hacer. Y Brasil, que sí, con las medidas que está tomando, ha mantenido una estabilidad después de todo lo que ha sido el problema básicamente de la corrupción, de la hipercorrupción en el tema del manejo de Petrobras y todos los casos que se han ido presentando, que fue un remesón también en el Brasil. Y en este escenario, gracias a Dios, con la intervención de la presidenta, se ha mantenido una estabilidad económica que, creemos nosotros que va a continuar, porque es la tendencia que tenemos hace 35 años desde el 21.060. Siguiente. Pero aquí podemos ver el tema que tocaba Jerónimo. ¿Fue un éxito la nacionalización? Sí, fue un éxito entre el 2005 y el 2013. ¿Y por qué? Porque comenzaron a subir los precios a vaca Bacadíes, que no fue el más firmó una, una ley, la 3058 de hidrocarburos, que le permitió tener el primer fondo realmente, fíjense el verde, cómo va acelerando, y el concepto de la ley era que el impuesto directo a los hidrocarburos 100% iba a inversión. Pero desde el 2008 hay un cambio y desequilibra nuevamente el presupuesto. Porque el IDH equilibraba inversión pública versus gasto corriente. Pero el gobierno confisca a partir del 2008, bueno, no sé si hablar como gobernación o como gobierno ahora, confisca casi 4 mil millones de dólares que iban a salud, educación, caminos y generación de empleo. Y lo destinan para el pago loable de lo que fue la renta de dignidad, que fue el bonosol que venía antes. Entonces, la nacionalización hizo subir casi 60% y la nacionalización hizo caer 58% después. No era la nacionalización, simplemente eran los precios altos de materias primas. Y la ley 3058 que le dio la posibilidad de un 32% y que la producción también subió hasta el 2014 aproximadamente un 26%. Pero ahora también hay una caída de producción y de precio y lógicamente ustedes pueden ver que hemos vuelto casi al 2008-2009 en el tema de ingreso. Esto amerita un ajuste porque de una o de otra manera tenemos nosotros más de 300 instituciones públicas que dependen del ingreso de hidrocarburos. Hubo el entusiasmo y el 2009 incorporan en la Constitución Política del Estado aproximadamente 101 artículos de derechos, pero nadie sacó cuánto costaba. Entonces, ese es un problema que va a haber que corregirlo, no en un gobierno de transición, pero sí en otro gobierno. Siguiente. Cuando vemos un aspecto básico de la balanza comercial, lógicamente desde el 98 había un déficit, se presenta del 2005 aproximadamente hasta el 2014 todo lo que es un superávit comercial, pero a partir de ahí tenemos otra vez un déficit. Y aquí tenemos que considerar de que son las materias primas, otra vez los sectores extractivos como ser minería, hidrocarburos, los que permiten este superávit comercial y básicamente se vuelve a caer cuando se caen los precios. Son cinco años de déficit comercial, ayudados también por un decreto desde el 2008 que se calcula que nos hizo perder cuatro mil millones de dólares por una política que yo siempre he dicho que es cavernaria, los cupos de exportación. Ya Bolivia tiene nomás un problema serio cuando se trata de logística, llegar a los puertos, la manera de manejarse, negociar precios. Por eso siempre el respeto para el sector privado, los exportadores que tienen que hacer todo un esfuerzo para poder generar el tema de divisas, pero lastimosamente por parte del gobierno anterior no se consideró ninguna medida de incentivo, todas fueron yo diría de castigo. Entonces, una de las medidas que ya se han terminado de negociar es el decreto, con lo cual vamos a poder incrementar y flexibilizar todas las medidas para acelerar el tema de exportación. Paraguay tiene un sistema en el cual... Si no me equivoco, es como una especie de ventanilla única de consulta que una vez que emite usted, ya sea por internet o por cualquier comunicación al ministerio, en 20 minutos puede tener su autorización de exportación. Creo que aquí se olvidaron que había internet o alguna cosa y era puro papeles, por lo tanto, esperar que un burócrata apruebe una exportación, lógicamente eso nos hizo perder aproximadamente 4 mil millones de dólares en un lapso del 2008 al 2018. Siguiente. Por otro lado, el gobierno tenía un sistema de gasto que uno no lo puede entender. Entre enero y diciembre del 2013 todavía había un superávit de aproximadamente 4.5 y entre noviembre y diciembre generan un déficit de 3.8, o sea, 10 meses tenemos nosotros un superávit de 4.5 y en dos meses generamos un déficit de 3.8, lo cual de una o de otra manera nos muestra el último dato más o menos positivo, que es 0.7. El siguiente año hay un superávit de 1.5, de la misma manera enero-octubre, y en dos meses el déficit se va a 4.9. A esto se llama una contabilidad creativa. Porque acuérdense que vinieron y dijeron es un déficit positivo. Yo siempre dije, no hay es que era positiva, no la conozco de ninguna manera. Y fíjense cómo siguen la misma tendencia, en 2015 que vuelven a caer los precios, tenemos 04 7.3 y 6.9 el total porque crece 7.3 entre noviembre y diciembre. Lo mismo tenemos en 3.7 el 2016 y 3.5, o sea, en 10 meses 3.7 de déficit y en dos meses 3.5 más 7.2. Y así pueden ver ustedes el otro, 4.2, 3.6 y lo raro que es en los últimos dos meses. Claro, en los últimos dos meses todo mundo mandaba sus pagos, parece que represaban y veían de alguna manera de manejar el gasto y encontraban recién la forma y sale 7.8. Ya, al no tener superávit, es 4.2 en 2018 y 3.9 en los dos meses, enero-diciembre, y sube a 8.10. Esa tendencia iba a continuar. Cuando se hace cargo en noviembre la presidenta Yanine Áñez, una de las políticas ya estábamos a octubre con un 5% y seguíamos con esa tendencia de 5%, parece que le pasaron el dato a esta institución regional y pensó que el déficit iba a estar aproximadamente en 9,9.5. Pero hicimos tomamos todas las medidas de corte, sobre todo reducción de gasto y el déficit fue 2.7 y lo bajamos a 7.7 lo que demuestra que es una primera frenada de lo que es el gasto. Porque usted no puede mejorar si no frena la caída. Entonces, había que frenar de alguna manera sin afectar el tema de estabilidad. Porque también, acuérdense que entre noviembre y diciembre, que nos toca asumir, había que pagar noviembre, aguinaldo y también la parte de diciembre. Por lo tanto, simplemente lo que se manejó fue una racionalidad en el gasto y creemos que de aquí en adelante el déficit, si dejamos primero, si seguimos con la política de controlar el gasto superfluo, solo le voy a dar dos datos. Diez ministerios tenían pagos de viáticos a funcionarios, a servidores no públicos, para atender eventos internacionales, o sea que iba a seguir la gastadera en eventos aquí, en cualquier parte del mundo, pagado por el Estado Boliviano. Esos 10 ministerios, todo lo que es la parte de viáticos y gastos de viajes para no servidores públicos, lo estamos destinando también y estamos haciendo algunos recortes para llevarlo a lo que la presidenta en este momento anuncia y trabajar con un 10 en primera instancia de lo que es salud. Porque si usted no equilibra crecimiento económico con lo que es desarrollo humano, son los desequilibrios que se dan siempre. Si ustedes se acuerdan, cuando uno iba y encuestaba, ¿qué necesita usted? Yo necesito pavimento. Y ahí está la cantidad de pavimento, todo mundo se luce con el pavimento porque sube el precio de la casa, sube el precio del terreno, el auto no se arruina. Y en la primera enfermedad grave, vende el auto, vende la casa y vende el terreno, porque no hay un buen seguro. Y en el tema de salud, para que ustedes puedan ver, puedan tener una relación, con 5.5 veces más plata, solo había cobertura financiera para el 49% de la población, en lo que corresponde a cobertura de salud. Y el déficit que se fue generando no fue ni a salud ni tampoco a proyectos también que sean de alta rentabilidad. Siguiente. Si a mí me aumentan 5.5 veces más, o sea, de mil dólares a 5.500, ¿a título de qué tengo que ir al banco a prestarme más plata? Y eso es lo que sucedió. Todos los astros se formaron y se alinearon en el tema económico. Del 2007-2005, aproximadamente, 4.942 millones bajamos a 2.200. Y no fue que el país pagó. Fue una condonación de los organismos internacionales y países amigos. Y a partir de ahí comienzan otra vez a subirlo y a cubrir con el tema del déficit. O sea, tenía casi seis veces más plata y sin embargo hay cinco veces más deuda. ¿Alguna de sus empresas aguanta ese, ese ritmo? Es muy difícil. Siguiente. Y aquí tenemos el presupuesto consolidado del 2005. Aproximadamente al 2015 tenemos cinco veces más plata. El presupuesto pasa de 40 mil millones, aproximadamente, a 212 mil millones. Es cinco veces más plata en el presupuesto general de la nación. ¿Cuál ha sido el impacto de esta plata? Eso es lo que tiene que evaluarlo el pueblo boliviano, porque en muchos proyectos, sobre todo de inversión pública, los criterios que utilizaron fueron estrictamente políticos. Siguiente. Esta es la distribución del 2020 de los ingresos y los egresos, el órgano central, las empresas públicas, que lógicamente ahí tenemos un serio problema con un déficit muy grande que vamos a tenerlo que ir corrigiendo. Ya se veía venir un problema porque en la Ley financiera del 2020 hay un artículo que es la, en la transitoria, el artículo cuarto, que establece claramente de que se van a hacer mediante resoluciones biministeriales, ajustes a todas aquellas empresas públicas que de una u otra manera sean evaluadas y se tomaría la decisión independiente de su formación. Entonces, ya se preveía de una u otra manera una, una, una readecuación de lo que es el órgano ejecutivo. Y esa es la composición que tenemos nosotros en 2020, 2020 son 210 mil millones del presupuesto en el cual las entidades territoriales autónomas generan un ingreso de 10.000 pero tienen un gasto de aproximadamente 28 mil lo cual va a meritar también que se pudo haber hecho en el pacto fiscal una readecuación de todo lo que es el régimen económico y financiero, que en este momento ya tiene muchos problemas, sobre todo en los municipios pequeños que no están pudiendo cumplir con todo lo que son sus competencias. Siguiente. Y esta es la distribución que se tiene entre todas las instituciones en las cuales el 31% está en las empresas públicas, las cuales muchas de esas también tienen un déficit que en este momento se va a tener que adecuar a contabilidad generalmente aceptada. Ahí en estas empresas no se deprecia, no se actualiza nada y la información se ha tenido que incorporar un artículo de obligatoriedad de remisión de información, porque antes tampoco entregaban la información. Está ahí el artículo, con lo cual este es uno de los trabajos que va a hacer el, el gobierno de transición, de transparentar todo lo que es la información de las empresas públicas y de todo el aparato estatal para que los partidos políticos tengan la información y puedan establecer un programa de gobierno de mediano y largo plazo coherente, porque acuérdense ustedes, en la última campaña no hubo una sola propuesta económica. Todo mundo cuando se les dijo, ¿y por qué no ven el tema económico? No, la gente siente que está bien, ¡ah, qué bueno! Entonces, los políticos tienen que entrar en este momento a hacer conciencia de que el tema económico en un barrio que está complicado Lógicamente se necesitan tomar medidas que creo yo no van a ser traumáticas, todavía se tiene eh, un respaldo en, en la parte económica y lo que se está buscando es que en estos seis, siete meses que se tengan, tener las condiciones, cosa que el gobierno no tenga el problema que tuvimos nosotros de entrar casi sin información a comenzar a tomar decisiones y sea una sucesión ordenada. ¿Siguiente? Esta es la distribución de la, entre empresas públicos, las or, los órganos del Estado. Ustedes pueden ver cómo ha bajado la incidencia de todo lo que son las entidades territoriales autónomas y también el tema de las universidades públicas. Y en las universidades públicas creo que ahí se va a tener que tener una readecuación, porque el último dato que tenemos nosotros de que cada 100 estudiantes que entran, solo se gradúan 7 lo cual el costo por alumno viene a ser parecido o un poquito superior al de Harvard. Entonces, lógicamente, estos, estas fallas estructurales que se fueron dando por la excesiva politización que se dieron en muchas de las instituciones, estaría pendiente. Cuando se hablaba de la educación o la educación superior, alguna vez le planteamos al ministro, al eterno ministro de Educación Aguilar, le dijimos, ¿y por qué no entra PISA a evaluar el tema de salud, eh, perdón, el tema de educación? Dijo, no, esa evaluación es para los gobiernos neoliberales. Así que esa era la respuesta que se tenía. Y lógicamente que sí necesitamos tener el tema de la educación, entrar en la era del conocimiento. Porque si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos del Producto Interno Bruto de Bolivia, 44 mil millones de dólares, resulta que tres empresas… Apple, Google y Amazon tienen el Producto Interno Bruto de 85 países. Entonces, ¿cómo entendemos la economía? ¿Cómo los estados van a poder controlar semejante cantidad y flujos de dinero? Entonces, ¿y si el país seguía mirando con un espejo retrovisor que pasó hace 500 años y no mirar 20 años adelante? Aquí ya la presidenta y un grupo de, de ministros están comenzando a ver el tema de las propuestas de la parte tecnológica, cómo le damos a esos emprendedores jóvenes que no se van a sentar, porque hay algunos que venden tiempo, otros que venden talento. Aquel que vende talento, lógicamente, puede solucionar el tema en cinco minutos, pero los que, tienen, los que venden tiempo tenían que levantarse a las cinco de la mañana a tener reuniones de gabinete y mire cómo dejaron el país. Entonces. Esa es la diferencia entre lo que es el conocimiento y lo que es el talento y cómo hacemos si en la ley vigente no podemos desarrollar las startups, por ejemplo. Y cómo podemos nosotros hacer lo que han hecho en Cochabamba con todas las limitaciones, temas de generación de software o lo que tiene Uruguay también, que es un ingreso excepcional que tienen en el Uruguay por el tema de desarrollo tecnológico. Creo que esos son los temas que vamos a tener que ir incorporando como una propuesta para que estas leyes también el nuevo gobierno pueda plantearlas directamente. Siguiente. Entonces, lo que se está buscando es con el Presupuesto General de la Nación 2020 tuvimos que asumir de que Continuábamos con el mismo porque se empieza el proceso de elaboración en agosto. No pudimos hacer muchos cambios, pero sí vamos a poder manejar el término de adecuación de lo que corresponde a la nueva realidad de lo que es la economía nacional y los nuevos retos. Siguiente. Ahí. En el tema de educación y en el tema de salud. Son dos programas, dos sectores que van a ser atendidos por el gobierno. En este momento tenemos 12% del presupuesto consolidado y 10% en el tema de salud. ¿Qué se hizo con el tema de salud? Las presiones que habían, tanto de la gobernación, las gobernaciones y algunos municipios, y también del padre Mateo, por el 10%, es que el gobierno fue incrementando el, el presupuesto y estamos en este momento en el 10% del presupuesto. El problema es que antes solo se ejecutaba el 70%, 75%. Lo que está garantizando ahora la presidenta hasta donde va a dar es que se va a ejecutar la totalidad de los recursos porque creemos nosotros que es una manera de equilibrar y a la vez, entre comillas, es un aumento salarial fuerte que la gente pobre o aquel, aquella persona que no puede acceder a lo que se llama la salud de bolsillo, que el que tiene plata, bueno, se cura. Pero estamos tratando, sin, ser, sin entrar en los populismos baratos, en dar las condiciones para que el sector de salud por lo menos cubra en un eje ordenador, que es el Seguro Universal de Salud. Creemos que es una buena oportunidad y podemos también tener donaciones, podemos tener recursos externos para el apoyo como había antes, había un programa en que venían de afuera casi 500 millones de dólares en todo lo que era cooperación para salud. Entonces, creo que el equilibrio que podemos estar dando en estos dos sectores, el de educación de la misma manera, ver la manera, tanto educación superior, que por cierto en Santa Cruz tiene un desarrollo especial, creo que esa es una opción que tenemos que manejarla y seguir continuando, sobre todo mejorando la calidad, porque ese también es un ingreso bastante importante para lo que es el país. Siguiente. Otro problema que sí tenemos es la subvención de hidrocarburos. Y si ustedes se fijan, aquí es cíclico, porque baja el precio del barril de petróleo, baja la subvención, pero sube el barril, suben ingresos, pero también estamos ahorita casi por unos 5 mil millones de. 5.400 millones que hay que cubrir. Y en el tema de energía, increíblemente, se han hecho muchas inversiones y en este momento tenemos 60% por encima, yo diría, es un superávit de 60% en el tema de energía. Esto nos permite tener un potencial muy grande porque podemos entrar a un transporte público eléctrico y reducir bastante el tema de la subvención, así como estamos con el tema también ampliando el tema de biodiesel y el tema del etanol. Entonces, creo que esta parte, si, me, si consideramos una mezcla de energía eléctrica, en este caso más la fósil disminuyendo poco a poco, creemos que podemos en un lapso de aproximadamente ocho años estar eliminando todo lo que es el subsidio de los fósiles. Y mantener temas de gas para todo lo que corresponde a algunas industrias y también también tema de transporte que se puede dar en algún momento. Hay el potencial productivo, eso sí, seguramente se va a tener que revisar un poco la ley de hidrocarburos que se tendrá que hacer en el próximo gobierno para incentivar todo lo que es el tema de producción. siguiente Un problema que tenemos que solucionar, y eso viene por un pacto fiscal, es ¿Cómo vamos a trabajar con las entidades territoriales autónomas? Resulta que en el anterior gobierno, cuando empiezan a caer los ingresos a partir del 2015, comienzan a crearse varios fideicomisos y endeudar a los municipios y a las gobernaciones para que vayan en pagos de contraparte. Y creemos nosotros que hay que generar nuevamente, de una o de otra manera, en un pacto fiscal todas las condiciones para mejorar los ingresos, de 370 entidades territoriales autónomas que le permitan cubrir mínimamente las competencias que tiene la Constitución Política del Estado. Este es un tema que, como ustedes pueden ver, tanto en, en los ingresos, ahí se puede ver la caída, tenemos los, los topes 2013-2014 y a partir del 2015 y 2016 se ve la caída. Y eran tan irresponsables en el manejo de los recursos. Que entre septiembre del 2015 y abril del 2016 le aumentaron 30% a todos los presupuestos de universidades, municipios y gobernaciones para dar una sensación de que había plata. No sabíamos por qué se hizo eso. Después ya vino el referéndum del 21F. Y cuando la perdieron, ese 30% que aumentaron en seis meses se lo sacaron en el 2016 y se hizo una B. El caso de la gobernación de Santa Cruz de 51 millones bajó a 30 un mes, a 20 el otro, a 10 el otro y 8 millones de regalías en un mes. El 2016 fue catastrófico para todos, se tuvo que hacer una reingeniería, sacar gente para poder equilibrar, porque claro, no se pueden emitir bonos, no se pueden emitir gastos de ningún tipo. Entonces, este es un tema pendiente que se ya se lo está trabajando un poco para ir poniendo alternativas a lo que viene a ser en el control del presupuesto, porque ¿qué es lo que sucede? En este momento, alcaldes, algunos, seguramente algunos gobernadores que van a tener al tope el tema del endeudamiento. Así que el candidato que venga, algunas alcaldías, sobre todo pequeñas, medianas, definitivamente si quiere ser alcalde va a tener que tener, como es la salud de bolsillo, tener para poder mantener, porque de otra manera, si no hay un cambio estructural, lógicamente se van a tener que ir sacando las competencias que se tienen. Este es un caso también que tenemos que revisar, porque en este momento más de 200 municipios pequeños no pueden cubrir todo lo que se refiere a sus competencias. ¿sí? Y el tema del gasto de pensiones. Resulta que hay aquí sí un potencial muy grande, hay 19 mil millones de, de dólares dentro de lo que son los fondos de pensiones, por lo tanto, hay un respaldo, pero estas inversiones tienen que ser de una o de otra manera eficientes. Y lo que estamos haciendo en los primeros días fue ver cuál era la situación de la gestora. En nueve años se gastó cualquier cantidad y no se llegó a traspasar, siguen sí, las dos AFPs que fue una buena solución porque todavía tenemos el cruce de información entre las AFPs porque si estuviéramos solo con la gestora, creo que también mucha de esta plata no estaría vigente en este momento o no existiría. Creemos nosotros que es muy importante el fondo de pensiones porque hay dinero en los bancos, en inversiones y lógicamente este es un resguardo que va para la gente que se ha jubilado. Cuando yo daba charlas a los universitarios, les decía, muchachos, antes, con este gobierno yo ya estoy cobrando parte de mi jubilación, pero a ustedes yo creo que no les va a tocar nada, porque era, creo yo, en algún momento hubieran querido también echarle mano a este tipo de los recursos. ¿Y qué hicimos con la gestora? Solo para darles un dato. Primera licitación, 5 millones de dólares para comprar un software. Pagaron tres, están en arbitraje y no hay software. Segundo, segunda licitación, después de un buen tiempo, 10.9 millones para compra de software Y la empresa firma contrato dos días después de las elecciones donde comienza el lío, que es el 20 de octubre. Firma el 22 de octubre. Cuando piden el anticipo, revisamos y llamamos a la auditora y le digo que entre a hacer una revisión y a veces los auditores también, por ahí hay alguna empresas auditoras, dice, tengo sí, lo voy a hacer en 30 días. No, señora, esto lo tiene que hacer en 10 días. Así que llegó el informe en 10 días y lógicamente no tenía ni pies ni cabeza, tenía muchas fallas el contrato, por lo tanto, rescindimos. He visto que la empresa está ahí por, en algunos medios diciendo que fue arbitrario, que no se comunicó, se han cumplido con todos los pasos legales. Y no eran tanto los 10.9 millones. Resulta que en un artículo dice de que será entregado el software. Y la anterior también de los 5 millones dijo que tenía el software de una de las AFPs y que la iba a traspasar. Después no apareció. En este caso, una decía, sí, se va a entregar el software. Y en la otra decía, es una licencia que se les está otorgando y que hay que pagar 1.600.000 dólares por año por 40 años. O sea, se supone que con ese cálculo en 40 años la gestora iba a pagar aproximadamente 68 millones de dólares. Por eso fue que se cortó de inmediato y ahora se está viendo qué vamos a hacer con la gestora. Es un estudio para pasarle al otro gobierno, porque no vamos a tomar una decisión ahora, pero los recursos en este caso están protegidos, no hay ningún problema por el momento. Entonces, es darle la seguridad que esos recursos sí van a seguir aportando al desarrollo. Porque fíjense la tendencia que hay, porque también ha habido muchas medidas que han ido recargando el tema de pensiones que seguramente se va a tener que reformar para más adelante. Ya se está trabajando para tener unas dos o tres alternativas de cómo manejarla y mejorar, sobre todo el tema de rentabilidad. ¿Siguiente? Este es el consolidado de ingresos y egresos que tenemos en los órganos del Estado. Ustedes pueden ver los ingresos y las diferencias que se van dando y estos son los temas que tenemos que ir corrigiendo de a poco. Creemos nosotros que mediante un manejo de flujo de caja, ya no presupuestario, porque a veces hay presupuesto que es papel, pero el flujo no hay papel moneda. Y la gente cree que como está todo presupuestado, lo tiene que gastar todo y rápido. Entonces, se está haciendo un control estricto de todo lo que es priorizando el tema de inversiones. Siguiente. Este es el presupuesto de gastos, que es otra, otro aspecto que vamos a tener que comenzar a revisar. Ya estamos revisando, se han tomado algunas medidas, con lo cual se ha bajado parte del déficit. Siguiente. En la recaudación tributaria y aduanera ha habido una, de la misma manera una subida hasta el 2013 y hasta este momento y el 2019, a pesar del tiempo de casi un mes de incertidumbre, las recaudaciones hemos estado en el techo presupuestario. Quiere decir que tenemos nomás un sistema eficiente, hay muchas presiones, eso sí, lo que dijimos desde el principio es que los abusos se tienen que ir terminando así que también de la misma manera el que sienta que se lo está abusando hay un teléfono en el cual también pueden presentar todas sus quejas el tema de multas que se tenía anteriormente en el servicio de impuestos nacionales que muchas veces se lo manejaba simplemente con software bueno ahí pueden saber los que son auditores que muchas veces cuando le mostraban la multa era en un en un Excel y lógicamente no en un sistema que pueda de una u otra manera poderse defender después. Y la autoridad de impugnación tributaria también nunca decidía nada, entonces todavía, tampoco había dónde defenderse. Creo que recuperar la institucionalidad del Servicio de Impuestos Nacionales y establecer básicamente las condiciones para que se pueda generar incentivos, no castigos, creo que puede cambiar bastante la situación y el potencial del país. Sobre todo incorporar, ampliar el universo de contribuyentes, porque lógicamente ya no cuadra que el 30% pague impuestos y el 100% demande servicios. Hay que hacer algo para equilibrar. Siguiente. siguiente. Y este es el impuesto directo a los hidrocarburos. ¿Por qué es importante el impuesto directo a los hidrocarburos y si regalías? Fíjense ustedes cómo de 24 mil millones, el 2016 se cae a 9 mil 500. Eso es 63 de caída de ingresos. Y todavía no hemos identificado una fuente que pueda cubrir esta, estos ingresos, que hay que hacerlo casi de inmediato, pero creo que eso va a tener que ir por el tema de incentivos y una mejor producción. Siguiente. El presupuesto consolidado de los gastos de la misma manera es simplemente el tema que nos preocupa es de las empresas públicas estratégicas que tienen un alto costo y varios proyectos que no tienen una rentabilidad asegurada por criterios políticos. Y les voy a dar solo un ejemplo. La planta de ure y amoníaco debió estar en Puerto Suárez porque por ahí pasa el tren, pasa el tema del gasoducto y el mercado está a la vuelta de la esquina. Le aumentaron 800 kilómetros por simplemente un criterio político. No hay tren, no hay gasoducto y las condiciones no son las mejores y estamos con problemas. Entonces, creo que ese tipo de criterios, sobre todo cuando se trabajaba sin lo que correspondía a una licitación pública y se hacía invitación directa, llave en mano, es donde la mayor parte de la pérdida de dinero que tiene este país está ahí. Siguiente. Bueno, esta es la composición. Siguiente. Y por último, la evolución histórica de la inversión. Si ustedes se fijan, tenemos el pico más alto, el 2016, porque también... El 2015 se hace un plan para Santa Cruz, que fue uno de los más grandes, de 1.700 de créditos externos y eh, 343 millones que pone la gobernación como contraparte. Pero a partir de ahí la caída ha sido muy fuerte hasta el 2019 en que tenemos una ejecución de 3.556, pero hemos considerado ahora con todas las reuniones que tenemos con la cooperación internacional que nos ha permitido hay más de 700 millones de dólares que por alguna razón burocrática se fue atrasando. Entonces, estamos acelerando todo lo que se refiere a, a acelerar el, el tema de las firmas de convenios y manejar el tema de los nuevos proyectos. Y aquí estamos planteando proyectos que son emblemáticos. Primero, el litio de, de Potosí. Acuérdense que cuando Jaime Paz iba a firmar con Lithium Corporation, si no me equivoco, en 1993, la parte política de la oposición no lo dejó, con lo cual Potosí perdió una gran oportunidad de estar adelante en el tema del litio. Se firmó un convenio con los alemanes el año pasado y por el tema político también se tuvo que anular y se anuló el decreto, por lo tanto el proyecto No Camina, siendo que era un buen proyecto en ese momento, y es uno que puede generar un ingreso muy alto. ¿Por qué? Porque si llegamos a baterías, a tener baterías y se hacen los vehículos eléctricos, tenemos en el país vehículo eléctrico, tenemos energía que hay que utilizar el excedente y las baterías del salario, o sea, tendríamos ahí cerrado el circuito, pero… Tenemos que hablar claramente con los potosinos de que seguir con estos criterios estrictamente de que yo necesito el 50 si no el proyecto no va, el proyecto no va a ir. Entonces, hay que dejar de politizar el tema de los proyectos para poder tener alternativas de desarrollo. Entonces, con esto termino. Estamos preparando también mesas y a nivel internacional para trabajar con un programa de financiamiento de mediano plazo y presentarlo ahora que tenemos en el, a nivel internacional un apoyo tanto de Estados Unidos, se está trabajando con China y no vamos a desechar ningún mercado por la parte ideológica. El que pague por producto boliviano, creemos también que los agregados comerciales, en vez de estar viendo quién vota por el partido oficial, tienen que estar viendo qué se vende de los bolivianos en los diferentes mercados, porque para eso se le paga. Creo que hay maneras de ir adelantando y creemos nosotros que con estas reducciones que hay, el crecimiento va a ser el otro año uno de los más altos también de América Latina y creemos nosotros que si hacemos una transición ordenada al gobierno que toque, lógicamente eso el país se va a ver beneficiado y creemos nosotros que no vamos a tener problemas de continuar con estas medidas que se vayan implementando y las correctivas que se puedan tomar más adelante en un gobierno ya de cinco años, creemos nosotros que con la información que, se va, a hacer, que va a ser entregada y transparentada, creo que va a ser más fácil tener claro el panorama para dar solución a lo que se viene por delante. Muchísimas gracias.